Vamos a dedicar esta unidad a hablar de testing, y en concreto de testing de interfaz, aunque también es llamado de otras maneras como testing de usuario o testing end-to-end. -end. Es un tema que, sobre todo por lo que hace referencia a la parte teórica, ya se ha tratado en otros módulos del ciclo. Pero sí que es verdad que es un tema que suele generar bastantes confusiones por la terminología que suele utilizar. Hay muchas palabras, muchas siglas, muchos conceptos que se entrelazan entre sí y que a veces cuesta mucho diferenciar o separar o ubicar cada uno en el lugar correspondiente. Es por eso que creo que vale la pena dedicar este vídeo a repasar otra vez esos conceptos e incidir en aquellos que pueden ser más interesantes o más importantes para nuestro objetivo que es el testing de interfaz. Bueno, pues lo primero es analizar la razón por la cual es un tema que en general gusta poco. Una parte del proceso de creación de una aplicación que está visto, aunque yo prefiero decir ya que estaba visto, con malos ojos por parte de los desarrolladores. Al final un desarrollador lo que quiere es crear, eso sí, probar que lo que ha creado funcione correctamente, pero no perder excesivamente demasiado tiempo en probar porque realizar esas pruebas suele ser un proceso mecánico y a larga, aburrido. Y tal vez el problema de esa frase sea justamente la equivocada sensación de perder el tiempo. Y es que hoy en día el proceso de testing no hay que verlo como justamente eso, una pérdida de tiempo, algo que hay que hacer casi por obligación, sino como una inversión para justamente todo lo contrario, ganar tiempo. De hecho, siempre se han realizado pruebas, pero la importancia de esta ha ganado enteros ya que el desarrollo se ha convertido en una industria muy potente, con mucha competencia, que obliga a desarrollar mejores productos en menor tiempo. Ese concepto de mejores productos tiene que ver con productos de más calidad, que realicen más tareas, que funcionen en más plataformas, que estén más integrados con otros productos... En fin, una serie de características que le dan cada vez más complejidad al desarrollo. Un desarrollo que, por supuesto, ha de funcionar correctamente. Si la aplicación falla o no hace exactamente lo que el usuario quiere que haga, al final el usuario optará por otra de las posibilidades que el mercado le va a ofrecer. Pero también es verdad que esta mejora en el concepto que se tienen de las pruebas ha venido ayudada por la mejora de las herramientas y de las metodologías que se utilizan hoy en día para realizarlas. De hecho, es posible ya detectar errores incluso en tiempo de compilación, antes de ejecutar el programa. Los errores se pueden automatizar, reduciendo en gran medida ese proceso mecánico que tan aburrido era. Incluso esas pruebas llegan a tener tantísima importancia como que se programa contra ellas. Metodologías como TDD o BDD definen previamente qué es lo que hay que probar para luego codificar para que esa prueba se cumpla. Bien, pues vamos ya a empezar a hablar de conceptos, vamos a hablar de terminología. Y tal vez, incluso antes de meternos ya en los conceptos propios del testing, vamos a hablar de un concepto que revolotea alrededor del testing como es el control de calidad. Y es que en muchas ocasiones el concepto de control de calidad se suele mezclar o se suele confundir con el concepto de testing. Y realmente el testing es un subconjunto del control de calidad, es uno de los apartados que el control de calidad tiene. Vamos a analizarlo por el principio. Vamos a pensar qué implica crear código de calidad. Bueno, pues aunque no existe una respuesta completamente formal, se puede decir que un código de calidad es aquel código que hace lo que tiene que hacer, que es fácil de leer, de mantener y de escalar. Es decir, un código que está pensado para funcionar bien, pero también para ser mantenido correctamente. ¿Y cómo podemos llegar a ese código? ¿Cómo podemos conseguir un código de calidad? Bueno, pues básicamente cumpliendo una serie de requisitos. La primera de ellas sería utilizando técnicas de código limpio, técnicas de lo que se llama Clean Code. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues básicamente significa intentar aplicar a la hora de codificar la guía de estilos del lenguaje utilizado. Utilizar nombre con en las variables, poner comentarios pero no sobrecargar de comentarios, solo aquellos que aporten información, funciones cortas, no muy largas, que hagan cosas muy determinadas, que no haya duplicidad de código, que no haya código que no hace nada, código muerto que se suele denominar, código bien formateado, bien indentado, etc. Por otra parte está la limitación de la complejidad ciclomática. Una palabra, un concepto un poco raro, al menos a priori, pero que se podría, de una manera más coloquial, simplificar con que las funciones sean funciones sencillas, no muy complicadas. La complejidad ciclomática lo que limita o lo que indica es el número de caminos independientes por los que puede transcurrir una función. Lo aconsejable es que ese número de caminos no suele sobrepasar los 10 y por supuesto que nunca sea mayor de un número como 50. Y por último, tener una buena cobertura de pruebas, que es el apartado donde entraría el testing. ¿Qué es eso de la cobertura de pruebas? Bueno, simplemente es un porcentaje. Es el porcentaje de código que está cubierto por pruebas. Cuanto más porcentaje de código tengamos cubierto, a priori, menos errores va a dar nuestro programa. Relacionado con este concepto, también está el concepto de Quality Assurance o eh, aseguramiento de la calidad. Un concepto que es un concepto en sí, pero que también está más relacionado con un puesto de trabajo. Un eh, ingeniero de QA, un ingeniero de aseguramiento de calidad, lo que se encarga es de analizar el porqué de los errores y de tomar decisiones para prevenirlo, para que esos errores no vuelvan a suceder en un futuro. ¿Por qué existe esta figura? Bueno, pues porque a medio plazo es más rentable mejorar el proceso de producción, el proceso de creación de código, para evitar errores antes que ir corrigiéndolos constantemente. Eh, bien, dejamos de lado ya ese tipo de conceptos posiblemente un poco más novedosos, y eh, vamos a entrar en conceptos más conocidos como son los tipos de prueba. Posiblemente uno de los problemas que nos encontramos cuando nos introducimos en este mundo del testing es eh, la gran cantidad de tipos de prueba que tenemos a nuestra disposición. Cuando luego lo conoces desde el punto de vista práctico, el tema se simplifica bastante y es todo bastante más entendible. Pero desde el punto de vista conceptual, muchos de estos conceptos aparecen eh, liados, aparecen como mezclados entre sí. Y es que realmente existen muchas clasificaciones y una prueba puede estar englobada según la clasificación a la que hago referencia dentro de un tipo o de otro. De hecho, y por comentar algunas, una primera clasificación sería por la necesidad de ejecutar o no ejecutar el código para analizar la prueba. Ahí podemos diferenciar las pruebas estáticas, que son aquellas que no requieren la ejecución del código, y las dinámicas, que son las que sí que lo requieren. Según su ejecución, hay pruebas que se pueden automatizar, sin embargo, todavía hay pruebas que se tienen que realizar de manera manual. Otra clasificación podría ser por su funcionalidad. Hay pruebas funcionales, que trabajan sobre aspectos funcionales de la aplicación, que haga cosas que tiene que hacer, y pruebas no funcionales. Por ejemplo, una prueba de rendimiento, en la cual se valora no que haga lo que tiene que hacer, sino que lo haga en un tiempo adecuado. Otra posible clasificación sería por quién es el testeador. Son los propios desarrolladores, son especialistas, son testers que están dedicados únicamente a hacer pruebas o son los clientes finales. Otra opción sería clasificar por el estado de maduración del código. Por ejemplo, una prueba alfa es una prueba que se desarrolla en estados muy iniciales de código. O una prueba AB es aquella en la cual una funcionalidad es desarrollada por dos equipos de trabajo diferentes para luego comprobar cuál de ellas es la más eficiente. Otra clasificación, posiblemente la más conocida, es la que clasifica la prueba por qué es lo que se prueba. Se prueba una función, el trabajo de varias funciones al unísono, se prueba la accesibilidad, la usabilidad. Y por último, la última clasificación podría ser aquella que engloba conjuntos de pruebas. Por ejemplo, pruebas de humo, que son aquellas básicas, aquellas que simplemente es arrancar, ver que todo más o menos ha arrancado correctamente y ya está. O las pruebas de aceptación, que son aquel conjunto de pruebas que se realizan por parte del cliente para aceptar o no el producto entregado. Bien, pues como se puede ver, eh, clasificaciones hay muchas y eso genera un poquito de ruido alrededor de las pruebas. De hecho, estas clasificaciones son clasificaciones no formales, las he creado yo en función de un poco la experiencia que puedo tener. Pero sobre todo lo importante es que no es una clasificación que excluya pruebas. Por ejemplo, una prueba unitaria es una prueba funcional, dinámica, generalmente automática y ejecutada por el equipo de desarrollo es decir que una prueba encaja en diferentes sitios en diferentes tipos según la clasificación de la que estemos hablando bueno pues desde el punto de vista del desarrollador que es nuestro punto de vista nos solemos centrar únicamente en la clasificación que hace referencia a qué probamos y dentro de ella de las diferentes pruebas que hay nos centramos en las pruebas estáticas unitarias las de integración y por último en las de usuario ¿Qué son las pruebas estáticas? Bueno, Son aquellas en las que el código no se ejecuta. Es decir, que lo que se hace es analizar el código en sí y no lo que ese código va a hacer. Serían un tipo de pruebas no funcionales. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es prevenir errores. El típico ejemplo es la detección de variables no inicializadas. Una variable que no tenga un valor por defecto puede causar problemas en la ejecución final del código. Para ayudarnos a hacer estas pruebas, para, para hacer estas pruebas, tenemos lo que se denominan los analizadores estáticos. Y existen tres opciones. La primera serían los compiladores. Compiladores, por ejemplo, como el que habéis usado para compilar código Java en bytecode. En este tipo de lenguajes, en los lenguajes como Java, como C, como C Sharp, este paso es obligatorio, con lo cual esta, este análisis estático del código se realiza de manera obligatoria. La siguiente herramienta serían los linters que vendrían a sustituir a esos compiladores en el caso de lenguajes interpretados, lenguajes como por ejemplo Javascript. De hecho, dentro de nuestro contexto, que es el contexto de la web, donde los lenguajes son interpretados, el HTML, Javascript, el CSS, va a ser nuestra herramienta fundamental de análisis estático. Y por último, tendríamos una serie de plataformas externas que lo que hacen es analizar nuestro código y devolvernos información sobre posibles errores, pero incluso también información sobre situaciones de código que como mínimo son extrañas, o como suelen denominarlas en estos programas, trozos de código que huelen mal. Bien, eh, pues ya que estas pruebas estáticas forman parte del Clean Code del que hemos hablado antes, lo que han hecho los linters es crecer en funcionalidades e incluir también herramientas de Clean Code, en este caso herramientas para mejorar el formato de nuestro código por ejemplo, para que el código esté correctamente identado. El tipo de pruebas más conocido son las pruebas unitarias. Las pruebas unitarias se llaman así porque se encargan de comprobar el funcionamiento correcto de una unidad de código. Pero claro, ante esta frase surge la pregunta de qué es una unidad de código. Bueno, pues una unidad de código, eh, para hacerlo fácil, sería una función. Tal vez sea la forma más sencilla de entenderlo. Aunque realmente una unidad de código es aquel trozo de código que tiene una funcionalidad determinada y que puede ser utilizado para construir elementos más complejos. Por ejemplo, en varios contextos, una unidad de código puede ser un componente. Su funcionamiento es muy básico. Se supone la función, se coge ese elemento unitario que hay que probar y se considera una caja negra, es decir, nos da igual cómo esté implementado. Lo que hacemos es inyectarle a esa función ciertos parámetros y esperar que con esos parámetros el resultado que sale de esa función sea el esperado. Si eso es así, la función cumple su objetivo, si no es así, la función no lo cumple. A cada combinación de parámetros de entrada con su resultado correspondiente, se le denomina caso de prueba. Y cuantos más casos de prueba tengamos, mayor cobertura de código. Es decir, al menos a priori, la confianza que tendremos en que esa función no vaya a fallar será mayor. Este tipo de pruebas son la base de la TDD, de esa metodología que comentábamos hace un momento, en la que primero se desarrolla la prueba, primero se escribe la prueba que hay que cubrir y posteriormente se codifica la función para que se cumpla lo que esa prueba exige. Y por último, son pruebas que se pueden automatizar. Son pruebas que pueden codificarse y pueden lanzarse para que automáticamente vayan chequeando que las funciones sean correctas. Existen muchas librerías, muchos frameworks que permiten esa codificación. Por ejemplo, conocidos podemos tener PHP Unit o Junit, que es uno que utilizaríais seguramente en Java. El siguiente paso en cuanto a las pruebas sean las pruebas de integración. Unas pruebas que lo que hacen es comprobar que esas unidades de código que teníamos en las pruebas unitarias puedan trabajar de manera integrada, puedan funcionar correctamente en conjunto. Se puede decir que una prueba de integración es una prueba unitaria, solo que afectando a varias unidades funcionales. Si, por ejemplo, tengo una función que haga sumas, desarrollo una prueba unitaria para comprobar que esa función sume correctamente. Sin embargo, va a llegar el momento en que quiero utilizar esa función suma en otra función para sumar algo. Una prueba de integración sería aquella que probaría esta nueva función que no solamente realizaría su proceso, sino que además llamaría a la función suma. Como vemos, son pruebas muy similares a las unitarias. En Realmente lo que cambia es el contexto al que se aplica la prueba, pero la prueba en sí es básicamente es la misma y por lo tanto utilizamos los mismos frameworks, las mismas librerías, que utilizamos para hacer pruebas unitarias. La única pega que hay es que eh, este tipo de pruebas, al incluir más funciones, son pruebas más lentas que las pruebas unitarias. Por eso, hay una tendencia mayor, como lo veremos posteriormente, a realizar más pruebas unitarias y menos de integración. Lo que sí que es importante tener en cuenta es eh, una idea que a veces lleva a equívoco, y es que que las unidades de código funcionen correctamente, de manera aislada, no va a implicar que, al unirlas, vayan a funcionar correctamente. El típico ejemplo que se suele utilizar para representar esta idea de manera gráfica es una esquina en la cual en cada lado de esa esquina hay una ventana, cada una de ellas abatible, de las que se abren de arriba abajo. Por separado se abren perfectamente, pero en el momento que queremos intentar abrir las dos es imposible. La apertura de una de ellas hace que la otra no se pueda abrir. Bien, y por último tenemos las pruebas de interfaz o pruebas de usuario aunque también se las conoce como pruebas end-to-end -end, o utilizando un acrónimo sobre esta última versión, las pruebas E2E. Son pruebas que se realizan sobre la interfaz del usuario. Generalmente una interfaz de tipo gráfica, una interfaz tipo GUI. Estas pruebas, aunque las suele realizar también el desarrollador, ya no lo hace desde el punto de vista del desarrollo, sino desde el punto de vista del cliente que utiliza esa aplicación. Y lo que se comprueba no son pequeñas unidades, sino un flujo completo de programa. La idea es que la prueba incluye desde la interfaz, desde la parte más alta de la aplicación, hasta el uso de la unidad funcional más pequeña que se ejecuta por haber hecho cierto tipo de acción sobre esa interfaz. Evidentemente, aportan muchísima cobertura de código, ya que se prueban un montón de cosas, pero tienen el inconveniente que son de ejecución lenta, de hecho muy lenta, ya que hacer una prueba de interfaz implica cargar toda la aplicación. Pues ahora que sabemos qué tipos de pruebas eh, podemos hacer y qué herramientas más o menos tenemos a nuestra disposición para poder hacerlas, la siguiente pregunta que suele surgir es ¿cuántas pruebas hay que hacer? ¿hay que hacer una prueba por cada función o hay que hacer 20 pruebas por cada función? ¿y hay que hacer pruebas por cada combinación de funciones? ¿y cuántas pruebas se hacen? ¿5? ¿20? ¿200? ¿y en cuanto a interfaz cuántas hacemos? ¿hacemos muchas? ¿hacemos pocas? Bien, el, esta contestación es un poco más complicada de lo que parece, porque eh, depende mucho de la experiencia y también depende mucho del tipo de proyecto sobre el que nos estamos eh, enfrentando. Incluso diría yo que incluso depende del tipo de función que estamos analizando. Pero sí que es verdad que hay una serie de pautas generales que se pueden seguir a la hora de planificar esa estrategia. He dicho pautas eh, en plural, aunque realmente existe una pauta general, que es la, masa, la más seguida, que es la pirámide de Con, que ahora hablaremos de ella. Pero últimamente empiezan a surgir otras ideas que intentan ser más realistas con el día a día de, eh, de las pruebas. Bien, vamos a ver cada una de ellas. Primero, la primera de ellas, la más conocida, es la pirámide de Cono. Sigue este dibujo que tenéis en pantalla, una pirámide, en la cual en la parte más baja estarían las pruebas unitarias. ¿Qué viene a decir esto? Bueno, viene a decir que eh, lo que hay que hacer son muchas pruebas unitarias. ¿Por qué? porque las pruebas unitarias son rápidas de codificar y muy rápidas de ejecutar. Sin embargo, si hablamos de pruebas de integración, ese número ya es menor. Esas pruebas son un poquito más lentas de realizar, son un poco más complejas de codificar, por tanto el volumen de esas pruebas va a ser más pequeño que el volumen de pruebas unitarias. Algo parecido, pero de una manera un poco más acusada, ocurre con las pruebas de interfaz. Al final, estas pruebas son las menos numerosas, ya que son las más lentas y las más complejas de automatizar. Esta pirámide, este, este tipo, esta estrategia que se toma a la hora de hacer pruebas, es muy utilizada, pero tiene como filosofía, como punto de apoyo, la optimización del tiempo dedicado a hacer pruebas. Con esta estrategia parece que lo que se busca es hacer muchas pruebas, que haya gran cantidad de pruebas y que esa cantidad de pruebas sea la que nos dé la mayor cobertura y, por tanto, a priori, la mayor confianza en que nuestra aplicación funciona correctamente. Pero muchos desarrolladores opinan que esto no tiene por qué ser así y que de hecho no es así. Yo puedo realizar una gran cantidad de pruebas, pero eso no va a asegurarme una confianza en mi producto final. Las pruebas por separado, pequeñas pruebas unitarias ejecutadas por separado y todas funcionando correctamente, no me aseguran que todo el conjunto vaya a funcionar correctamente. Si hago muchas pruebas unitarias, que todas pasan correctamente, pero luego la aplicación me genera un error, está claro que este proceso no me está dando confianza, no tengo la seguridad de que mi aplicación vaya a funcionar correctamente. Si hago pruebas, monto un sistema de testeo y la aplicación me sigue fallando, al final decido no hacer pruebas, no perder un tiempo en hacer unas pruebas que no me está aportando aparentemente nada. Es por eso que últimamente empieza a coger más cuerpo otra metodología, otra estrategia de trabajo denominada el trofeo de las pruebas, en la cual el número de pruebas unitarias se reduce, aunque sean rápidas se hacen menos, y lo que realmente crece es el número de pruebas de integración. Cuantos más componentes probemos juntos, más confianza tendremos en nuestra aplicación. Por último, al final, siempre tenemos las pruebas de interfaz que siguen siendo costosas de ejecutar y que su número siempre es más pequeño. Aunque, por supuesto, son las que más cobertura nos dan, son las que más confianza nos dan en la aplicación, ya que se prueba todo el proceso que el usuario va a seguir. Otro de los problemas, que suele surgir también cuando hablamos de testeo, es hablar del tipo de herramientas que tenemos disponibles para hacerlo. Antes hemos comentado algunas, pero realmente para hacer pruebas se necesita un stack, un conjunto de aplicaciones, que son todas ellas en conjunto las que van a permitirnos que podamos realizar esos tests. Así, por ejemplo, en esa pila de herramientas, la parte más baja estarían los test runners unas aplicaciones que son necesarias para poder ejecutar el código. Al final lo que queremos hacer es que de una manera u de otra cierto código, ya sea una función, ya sean varias funciones o toda la aplicación, se ejecute y para eso va a ser necesario una especie de motor que sea capaz de hacerlo. Por poner un ejemplo de una aplicación que hace esa funcionalidad, podríamos hablar de Karma. El siguiente elemento, posiblemente el más conocido, es la librería de testeo. Esta librería es la que nos va a definir cómo hay que codificar las pruebas, la que nos va a aportar ciertas herramientas, ciertos objetos, ciertos elementos que utilizaremos en las pruebas y nos va a definir la sintaxis de esa prueba. Posiblemente las más conocidas sean Jasmine y sea Mocha. Es verdad que, aunque son librerías diferentes, sintácticamente son muy similares y pasar de una a otra no supone demasiado esfuerzo. Esta librería de testeo necesita del test runner, pero también necesita de algún tipo de librería especial para, por una parte, realizar los asserts y, por otra, permitir el uso de mocks y stubs. Vayamos por partes. ¿Qué es un assert? Un assert es una función, simplemente es una función, pero que, en el caso de que la condición no se cumpla, termina con la ejecución de la aplicación. Puede mandar algún tipo de mensaje, pero su cometido principal es evaluar una condición y, en caso de que no se cumpla, terminar con la ejecución. Bueno, pues esta función no existe directamente en JavaScript, por lo cual es necesario incluirla dentro de esta pila de herramientas para que desde el testeo podamos comprobar si efectivamente la prueba ha pasado o no ha pasado con éxito. Un ejemplo de una librería de assets, bastante utilizada por cierto, sería Chai. Por otra parte, tenemos los mocks y los stubs. Dos cosas muy parecidas al final, pero que básicamente lo que son es una forma de simular funciones. En muchas ocasiones, las funciones que testeamos en su interior llaman a otras funciones. Puede ser interesante comprobar el funcionamiento completo de ambas dos funciones lo que sería una prueba de integración, pero en ocasiones esas funciones lo que realizan son procesos lentos, como pueden ser llamadas vía AJAX a servidor. Evidentemente una llamada de ese tipo lo que va a hacer es ralentizar el proceso de prueba. Así que una forma de comprobar de manera aislada el funcionamiento de la función independientemente de la llamada AJAX sería simular, hacer una especie de función fake que simulara el acceso al servidor y devolviera un valor. Esa simulación se puede realizar con muchos niveles de profundidad, ya sea simplemente devolviendo un valor siempre por defecto o que en función del valor recibido por parámetro se podría hacer algún tipo de operación y devolver un valor adecuado. Esas funciones son llamadas o funciones mock o stabs en función de aquellos requerimientos que le vamos a exigir a esa función. Y una librería que nos permite hacer eso podría ser Sion. Y bueno, por último, en la parte más superior de nuestra pila podría ser necesario el utilizar cierto tipo de librerías o utilidades específicas. Por ejemplo, si estamos trabajando con Vue o estamos trabajando con TypeScript, va a ser necesario una transpilación. O, por ejemplo, si queremos controlar un navegador, utilizar una librería que permita realizar ese proceso. Bueno, pues como es de imaginar, eh, montar toda esta pila requiere de cierta práctica y cierto tiempo, así que ya existe la posibilidad de tener todo esto empaquetado en Frameworks de Desteo, como puede ser Jasmine, Descafé, o dos de los más conocidos, Jest o Cypress. Este tipo de frameworks suelen incluir toda la pila, todo el stack, a excepción generalmente del último nivel, ya que en muchas ocasiones el propio framework se puede adaptar, por ejemplo, a diferentes frameworks de desarrollo, ya sea para Vue, para React, etcétera.